Somos, somos la familia, la familia del de joven Marvin Peña Castillo, joven que fue ultimado a tiros el pasado 6 de mayo, el lunes pasado, junto a otro joven de aquí de San Francisco de Macorís. Aquí están los padres, los hermanos, nuestra madre que es su abuela, nuestros hermanos, y es una familia que está consternada, ha sido impactada grandemente. Estamos desconcertados con el acontecimiento de nuestro pariente. Fue vilmente asesinado por agentes de la Policía Nacional. Y la policía se dio cuenta en lo inmediato que cometió un grave error. No obstante a eso... ...en la noticia que difunde a los medios locales y nacionales... ...refiere... ...que se trataron de jóvenes... ...delincuentes, asaltantes... ...y atracadores... ...y... ...esa noticia... ...produjo en nosotros un doble dolor... ...además de la muerte física, la muerte moral el atentado a la dignidad de nuestro pariente, un muchacho sano, lleno de vida, con un comportamiento social adecuado. Nadie se ha quejado de su, de su comportamiento, ni sus amigos, ni la gente que le conocía. Más bien era muy querido por todos. No tiene fichas ni registros policiales. Nunca pisó la puerta de un cuartel ni por, ni por media hora, ni por 30 segundos. A esta familia se le ha hecho un daño moral a la imagen y el buen nombre que siempre hemos tratado de enarbolar, una familia que ha sido cultivada en base al trabajo y a la entrega para desarrollar a nuestros hijos y para honrar nuestro apellido que nos dejó nuestro padre y que mantiene nuestra madre. La policía fue muy irresponsable con esa noticia alegre estableciendo, sindicando a estos jóvenes como, como delincuentes. En este caso se equivocaron, se equivocaron al ejecutar a esos jóvenes en la forma que lo hicieron y se equivocaron grandemente en sindicarlos sin investigación previa como asaltantes y atracadores. Nosotros queremos dejar claramente establecido, de manera categórica, absoluta, e inequívoca, que nuestro pariente es un muchacho sano, fue una persona que jamás tuvo en conflicto con la ley y que nos sentimos indignados con la Policía Nacional por la nota que difundió en todos los medios acusándolo, sindicándolo de asaltante, de atracador. Por eso en el día de hoy estamos exigiendo a la Policía Nacional que debe retractarse, debe rectificar por los mismos medios en que difundió aquella falsa versión. Y estamos reclamando, estamos solicitando el sometimiento de toda la patrulla que estuvieron envuelta en el hecho para que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Estaremos pendientes, estaremos dándole seguimiento, estaremos activos, porque si en otras familias han ocurrido casos similares y no han tenido consecuencia, en esta familia Peña Mendoza, Peña Castillo, habrá consecuencia contra los culpables, contra los ejecutores, contra los asesinos de manera cruel y salvaje de nuestro pariente, Marvin. Peña Castillo. La Fiscalía ha estado en un proceso de investigación de rigor y nos ha mantenido informado Y hasta donde tenemos entendido, ya está todo listo para someter a los responsables. Mientras tanto, estaremos a la espera de que se produzca ese proceso judicial y estaremos además participando y constituyéndonos en actores civiles contra los responsables. Pero además reiteramos ¿sí? la rectificación de la policía que debe retractarse con relación a la mancha que ha producido en nuestra familia y al atentado a la dignidad y a la moral de estos jóvenes, especialmente de nuestro pariente Marvin Peña, ...acusándolos, sindicándolo de asaltante y de atracador... ...la policía ha presentado algún elemento de prueba que, que lo vincule a ellos con algún acto... ...en lo, lo absoluto nada, nada, incluso, incluso... ...asumimos nosotros... ...que no obstante ellos... ...haberse dado cuenta de manera inmediata... ...de que habían cometido el error... ...de que habían actuado de manera... ...incorrecta... ...no obstante a eso emitieron la noticia en esa forma a los fines de proteger y de encubrir a los, a los agentes actuantes. Y muchas veces ocurre. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no hay reacciones, no hay quien reclame, no hay dolientes. En este caso hay dolientes y nosotros no vamos a, no vamos a desperdiciar ningún momento, ningún escenario para procurar el resarcimiento de la moral de nuestra familia, de la buena imagen y del buen nombre que hemos cultivado en esta sociedad franco-macorizana. El director de la Policía Nacional del Norte, ¿se ha comunicado con usted? Sí, eh, fuimos llamados a una reunión el martes en la noche y ahí estuvo encabezada esa reunión por la titular del Ministerio Público, la magistrada Maylin Rodríguez, y también estuvo el general Olivense y otros comisionados del alto mando policial, donde nos informaban que estaban en el proceso de la investigación interna a los fines de individualizar, de establecer particularmente las responsabilidades de los agentes participantes. Mientras tanto, estamos atentos a que esa investigación culmine y que sean sometidos a la justicia los responsables a la justicia civil y que sean destituidos de las filas de la policía nacional los responsables y que la justicia civil sea la que dé respuesta a, a lo que es nuestra exigencia a lo que sería la carga de la ley contra estos malhechores a quienes sí puede llamársele delincuentes a esos policías que actúan de esa manera, abusiva, excesiva, a ellos sí pudiera llamársele delincuentes.